iniciamos la semana y sean bienvenidos a Irreverentes. Mauricio Zárate, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Buen inicio de semana a todos mis contertulios, mi contertulia, y buen inicio de semana a todos los televidentes de allá. Buen inicio de semana. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches Andrés, buenas noches Alem, Mauricio, Javier, y bueno, buenas noches a todos y todas los y las que nos ven. Alem, ¿quién ver? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Caballeros, señorita, buenas noches. Buenas noches, por supuesto, a los televidentes de Ayala. Gracias por seguirnos. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, público de Ayala. Y feliz nuevamente de estar aquí. Bueno, el, el día de ayer, domingo en la noche, al fin se dio quizás el cabildo más esperado de entre los varios que se han celebrado en estos últimos dos meses. En el cual había una alta expectativa para saber qué pasaría: se radicalizarían las medidas siguiendo la tendencia que había tomado el PAR en Santa Cruz, o más bien cedería el Comité Interinstitucional y el Comité Cívico por Santa Cruz, dado que ya sabía el día viernes eh, salido el decreto supremo por parte del presidente Luis Arce Catacora que establecía el censo el 23 de marzo del 2024 como fecha establecida. Eh, entre las resoluciones de este cabildo llamaron bastante la atención de que el paro continúa, pero se da unos 72 horas. No se sabe si es porque el paro es indefinido o si es más o menos que es una especie de salida lenta del escenario de la disputa en estas 72 horas. Pero entre las reivindicaciones que se dan para sostener este paro están que se tienen que liberar a los detenidos que fueron detenidos por la quema de la Federación Sindical Campesina en Santa Cruz y por el saqueo-robo que se dio en la central obrera departamental. Y también una de las eh, llamadas de atención que, bueno, eh, eso, que llamó más la atención de la población boliviana fue de que Santa Cruz daba 72 horas para que los demás departamentos se plieguen, pues, a su protesta o iban a revisar su relación con Bolivia. Daba mucho a entender, dado que habían llamados a la autodeterminación, al derecho a la autodeterminación, de que estaban hablando pues, de la secesión del país. Pero también podría ser un modo de volver a intentar posicionar la, el programa federalista en Bolivia. Al final del cabildo hubo una importantes protestas de parte de la misma Unión Juvenil Cruceñista que tomaron el escenario, fueron a la casa de Rómulo Carbo, alegando que habían traicionado la movilización. Hoy lunes parece que el país ha vuelto a un nuevo tipo de normalidad. No se ha sentido que los departamentos hayan decidido plegarse a Santa Cruz, pero de eso estaremos discutiendo, estaremos discutiendo lo que ha pasado, qué esperamos que pase y, bueno, qué debería pasar. Vamos con la nota, por favor. Hemos conseguido que el censo C en marzo de 2024. Todo el pueblo de Ida La Casa El paro está aquí ahora. El paro continúa. Determina de que tenga 72 horas el resto de los hermanos bolivianos. No solamente esos resultados de septiembre como se ha adelantado sino también todo lo que significa la distribución de escaños. No es atribución directa del Gobierno Nacional el tema de la distribución de escaños. Esta es una atribución y una competencia del órgano electoral a través de nuestro Tribunal Supremo Electoral. Una vez que nosotros recibamos los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, comenzaremos a hacer un trabajo altamente técnico. Con los resultados que tengamos este 2024, resultados oficiales se pueda tomar en cuenta para la... El nuevo mapa político de redistribución parlamentaria. El proyecto de ley nos garantiza en cierta manera que se va a cumplir tanto para distribución de recursos del 2024 como para distribución de escala. Es una competencia privativa del nivel central llevar adelante el censo de población y vivienda. ¿no? El otro es, corresponde a otra instancia. <risa> Bueno, para empezar, elemento central de las determinaciones del Cabildo en Santa Cruz, que no se mencionó la fecha nuevamente, se cedió en términos de que antes había una posición bastante cerrada, en que tenía que ser el 2023, parece que sobre ese punto se cedió, pero cambió un poco el discurso, que en irreverentes también se lo dijo, valga la, la aclaración, de que este era victoria de Santa Cruz, que se hayan de adelantado hasta marzo del 2024 y que los recursos van a estar en, en septiembre. Y al mismo tiempo se solicitó que se eleve el decreto que estableció la fecha del censo 2024 a una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional para dar ciertas eh, garantías. Mauricio, como estamos un poco en este plano más legal, empezamos contigo. Mm, ya, bueno, a ver, inicialmente yéndonos, yéndonos en el plano legal... Hay, hay tres cuestiones, una divertida y dos aburridas. La primera que es la divertida es que me parece interesante que se plantee que sea ley, elevar al el rango de ley. ¿Por qué? Porque los decretos supremos, como se han visto, se los cambia de la noche a la mañana y no hay ningún problema y para de contar. En cambio, una ley, en cambio una ley tiene una dificultad más grande de abrogación, de derogación. Entonces, me parece coherente el pedido sin sí, muy lejos el presidente de diputados, el nuevo y flamante presidente de la Cámara de Diputados hoy día aceptó, bueno, recibió, no aceptó, recibió la, el proyecto de ley para para, para modificar, eh, bueno, para que el decreto supremo sea, sea ley. Algo que me parece importante y que no lo dijo el presidente Arce en su discurso es justamente el tema de escaños. Creo que la ley tendría que establecer lo que las tres cosas que yo siempre dije en este programa, ¿no? Eh, el redistribución evidente, pacto fiscal y escaños y yo creo que la ley tendría que tener estos tres puntos eh, y el último punto que es el más divertido en términos legales es, y es algo que a mí me preocupa muchísimo porque además es el más político de todos creo yo, es el tema de que he escuchado el término autodeterminación y eso es muy grave es, es muy grave que se haya hablado de autodeterminación En primer lugar porque no, Posiblemente no se entiende muy bien qué, qué quiere decir autodeterminación Pero en segundo lugar porque es, Más allá de un tema de, de delitos de Un tema típico Yo sí diría que Políticamente es muy fuerte Porque nunca se había visto a una Santa Cruz Tan Tan, tan ajena a Bolivia Tan ajena a Bolivia Y a una Santa Cruz tan enojada con, entre comillas con Bolivia, pero que esto se puede llegar a aprovechar de muchas formas, y eso es malo. Eso muchas es el primer punto. Ajá. Javier. Sí, eh, matizando la opinión de Mauricio, quisiera decir de que lamentablemente se sí hay un precedente para la situación política que estamos viviendo, que es el periodo 2008-2009. ¿no? Hubo un proceso separatista entonces. Hay un, un intento, al menos una vocación separatista ahora, ¿ya? En el sentido, hay un empeoramiento de la situación política en Santa Cruz y en general en el país. Eso sin duda es muy notorio. Y... Y así mismo todo todo el debate del censo, todo el debate de políticas públicas se cae. O sea, ya de partida debería haberse caído cuando vieron que en la mesa técnica no aportaron prácticamente nada, pero eh, ahora sí que se ha colapsado totalmente la posición cruceña. Se ha dejado muy claro que en realidad esto es de lo que Rubén Costas dijo una vez, que él dijo, si los indios quieren su presidente indio, que ellos lo tengan. Nosotros acá vamos a tener nuestro presidente blanco. ¿no? entonces esta posición de conflicto étnico vuelto en conflicto eh, regionalista es lo que estamos viendo y obviamente ya hubo el intento de 2008-2009 Rosa fue desarticulado justamente por, esta, por este intentón anterior y esperemos de que ahora esto se quede solamente en un par de especulaciones de calvo lamentablemente está aprobado el tema de la comisión pero como siempre pasa en este país puede que quede nada esperemos de que ojalá quede nada pero sin duda la, la, la amenaza está ahí presente eh, en ese sentido, yo, yo comparto que con Mauricio que es, es obvio que esto es ilegal, pero no es tanto el tema de que sea ilegal o no sea ilegal, sino ante todo que es una amenaza a la nación y a la colectividad boliviana en su conjunto. Esto no es contra el MAS, esto es contra Bolivia. Además que yo creo que es bastante problemático esto de la autodeterminación Igual, si quieren, es bastante problemático porque me parece muy difícil que la oposición... Boliviana se vaya a unir a un llamado de autodeterminación o de independencia de Santa Cruz. Pero, porque justamente, ¿por qué lo haría un Carlos Mesa? ¿Qué ganaría un Carlos Mesa apoyando que perdamos un territorio tan importante como Santa Cruz? Tenemos un poco salido de... descabellado, diríamos. Pero no sé, ¿tú cómo lo ves, Ale? Eh, a ver, eh, respondo a tu pregunta y después a lo que quiero hacer como... Por un, por pequeño. pequeño yo creo que aquí el debate no es tanto si se va a eh, alejar territorialmente, se va a alejar políticamente Santa Cruz, sino ver los, eh, las herramientas técnicas de articular en esta complejidad étnica, territorial y sectorial que tenemos. Eh, a ver. Una cosa es decir cómo ven los políticos y obviamente los políticos no tienen la capacidad, o sea, los políticos que están en el escenario eh, del debate institucional, que serían los diputados y senadores, no tienen la capacidad técnica discursiva de ver cómo está moviéndose la sociedad boliviana. En función a eso, sus, sus niveles de negociación van dirigidos en dos, dos herramientas. Primero, los consensos, que son negociaciones internas que se hacen, no sé bajo qué criterios, como la elección del señor Andrónico, no, no ha habido debate en, el, en la elección del señor Andrónico, tanto Comunidad Ciudadana como creemos han entrado en consenso y han dicho que se repita en la misma presidencia del Senado, que sería el Andrónico Rodríguez. Siguiente, eh, Comunidad Ciudadana principalmente ha mostrado bochornosas actitudes dentro del hemiciclo, entonces eso de andar chiflando con cartelitos... Simpático para la foto, pero lamentablemente es su única herramienta de debate en este escenario. Entonces, esa limitancia nos muestra que estos políticos, nuestros representantes, no, no están entendiendo nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad puede ser mucho, pero solo hablemos del 2000 para adelante. Se ha empezado a generar un regionalismo muy marcado, un regionalismo... Primero, territorial de los nueve departamentos, segundo, los rural urbano y una especie de mezcolanza entre ello, entre lo que es colla y lo que no es colla. Entonces, en función a esto, nuestra realidad ha cambiado. Se tiene que mejorar nuestros niveles de discurso y de propuestas políticas. Ahora, haciendo un, un recordatorio, cuando el señor Costas empieza con toda su lógica federalista, muy interesante, pero nunca había un documento claro sobre el tema, como discurso valedero y... Empezaron a forjar la, el concepto de autonomías. El señor García Lin era muy estratega, muy interesante en ese momento. Digo, bueno, autonomías entonces, pero no solo para Santa Cruz, autonomías para todos. Y les dio, y estamos con, la, con el libro abierto, se puede generar autonomías. Inclusive Comunidad Ciudadana tiene en sus manos la Comisión de Autonomías a nivel nacional. Capacidad no la tienen. Ese es un gran problema. El debate está ahora en sí empezar a hablar, empezar a pensar en federalismo. No está de más, pero pensar. ¿No ve ¿Cuál es nuestra escuela? Lo que en algún momento decía Diego, eh, la primera escuela sería manejar la bicicleta y la, y la bicicleta en este momento son autonomías y las autonomías nos van a enseñar, primero, a entendernos políticamente en esa diversidad nacional, segundo, a, a, a agarrarnos de los tecnicismos legales que, hay dentro, que existen dentro de cada uno de los territorios o donde se forjen las autonomías, como las autonomías indígenas. Eso es interesante, pero... Santa Cruz, en el discurso del señor Calvo, porque él representa a todo un grupo de personas que han trabajado el tema, obviamente en tantos años, pongámosle 15 nada más, no han madurado, no hay propuesta, simplemente es un cliché político, es como nosotros los collas decimos, ahora sí guerra civil, y pare de contar. Y lo mismo pasa con las autonomías federalismo de este Santa Cruz, son clichés nada más, asustan, dan miedo, pero el problema está que generan un discurso colectivo y la gente va absorbiendo o vamos absorbiendo este discurso colectivo y lo podemos llegar a confundir. Y cuando hay confusiones derivamos en conflictos y esos conflictos nos pueden llevar a desastres grandes. Para terminar, eh, el cabildo... Nos muestra dos elementos interesantes, uno que ya lo habíamos planteado en su momento. Este, el Cabildo, nos muestra que por más que llenes un estadio donde millones de personas, nada te garantiza que ese millón de personas políticamente te va a seguir, te va a obedecer como un líder. Segundo elemento de este mismo Cabildo, ha desvinculado toda forma masiva como escenario de protesta sino simplemente shows para ver una pantalla gigante a un X que te está diciendo no sabes qué, o simplemente eh, los shows que, as, que arma el señor presidente después de llorar, le va, baila unos buenos tincos y pare de contar. Y eso es lamentable porque nuestras estrategias populares que se han hecho históricamente se han generado una desvinculación de compromiso político ideológico. Lo último es el tema de... Eh, ya no es el momento de buscar, y eso como recomendación a los partidos, ya no es el momento de buscar liderazgos sindicales, llámese Junta Vecinal, Junta Escolar, Sindicato Agrario, Sindicato Minero y demás. Ya no es el momento. La estrategia tiene que cambiar. La estrategia es ir a buscar el voto, no ir a buscar el sindicato. Los sindicatos lamentablemente ya hace mucho se han empezado a corromper y hoy por hoy hemos, bueno, muchos sectores son víctimas de esta corrupción sindical. De las direcciones, de las direcciones. Chiara. Secesión, ¿cómo ves? Eh, eso era lo que, es que primero hay que entender que no se quiere secesión, no se quiere federalismo. Si en su momento, en 2008, en 2009 se habló de separatismo y ahora se habla de federalismo, no es porque Santa Cruz o los líderes cruceños se quieran realmente separar de Bolivia. Uh -huh. Y eso hay que entenderlo es que quieren más poder para su élite política, en este caso Camacho, Comité Cívico y compañía, para poder dominar Bolivia, políticamente hablando, sin ser votados, sin ser electos nacionalmente. Ese es el fin, o sea, Santa Cruz sin el mundo Colla tampoco es nada, ¿no? Santa Cruz es Colla también, Santa Cruz necesita de Bolivia, no solo políticamente, sino económicamente hablando. Es, es decir, bien Alem lo decía, no hay un, no hay un documento serio que te esté planteando un, un federalismo o incluso una separación de Santa Cruz. Lo que se quiere no es separación. Se amenaza con ese discurso político de que Santa Cruz se quiere separar porque se quiere implantar la idea dentro de la población y se quiere implantar ese discurso político de que a Santa Cruz el, el gobierno del MAS o el bloque popular le quita... Cosas. y por eso Santa Cruz tiene que adquirir más poder porque siempre se ve violentada y es como que Santa Cruz versus todo lo demás. Entonces, por eso se toma ese discurso de federalismo y se dice que se quiere libertad para Santa Cruz como coreaban todos muchos en, en todos estos días las personas que estaban parando pero hay que entender que no es que realmente Santa Cruz se quiera separar ni como ciudad sino ni la élite política hablando de Camacho y compañía sino que quieren dominar políticamente y su su forma de dominar políticamente no es sentarse los cuatro gatos que son y decir, oigan, hagamos una propuesta de país, eh, no sé, generemos un partido más sólido, generemos militancia para de aquí a las próximas elecciones o a las subsiguientes, porque saben que es muy difícil, saben que han, in, han, han invertido todo su dinerito en, en Mesa en su momento y luego en Camacho y no les ha salido bien. Entonces... Eh, ese es el fondo del discurso del federalismo, querer imponerse como una élite política a nivel nacional, querer dominar, pero sin necesitar del voto. Y eso es lo que hay que entender. Yo lo decía desde el principio, nunca fue el censo, el fin, porque ahora son chistosísimas y por eso se hicieron abuchar por su propia gente en el cabildo, porque, bueno, no dijeron, se dieron con el tema de la fecha al que tanto se aferraban, ¿no? Al que con el que tanto estaban ahí diciendo que no iban, no iban a ir para atrás necesitaban una victoria y supuestamente es una victoria para Santa Cruz que se haya dado la fecha ya para 2024, aunque ya hace como dos semanas ya se había dicho que se iba a dar se, se iban a dar los resultados para 2024. Antes del paro se había dicho eso. Exactamente antes del paro se había dado eso, antes no era una victoria para Santa Cruz, absurdo número dos luego sale lo del federalismo y, y lo chistoso es que luego desde digamos los lacayos eh, eternos de la oposición que es eh, que son Carlos Mesa y demás, porque la punta de lanza de la oposición es Camacho, pero Carlos Mesa está ahí de la calle, dicen vamos a hacer una ley para que igual salga el 2023, ignorando a todas las autoridades de las autonomías electas. Y eso es una cosa terrible, porque si, si hay algo que se ha hecho, una de las bastantes cosas que se han hecho bien desde el gobierno de Evo Morales han sido... La nueva constitución que plantea un estado descentralizado, es decir, que ya no todo lo decide un presidente. Recordemos que antes el presidente eh, escogía a los prefectos, que ahora son los gobernadores. No teníamos, no podíamos hacer, no teníamos concejales que podían hacer leyes municipales. El estado estaba totalmente centrado en el poder del de presidente. Ahora no es así, es algo que tendríamos que valorar. Si bien muchos de nuestros gobernadores y alcaldes son una lágrima, eso hay que trabajarlo, pero está bien que el poder esté descentralizado, que no solo dependa todo del dedo del presidente. Y que se estén pasando eso, perdónenme por el trasero, y digan no nos importan las mesas técnicas, no nos importan los 360 y pico municipios que han dicho que el censo para esta fecha por X y Y razón y vamos a hacer una ley para que se nos cumpla el berrinche, me parece terrible porque justamente, bueno, están planteando un discurso de federalismo que es como un paso más allá de las autonomías, pero no están respetando las autonomías que tenemos actualmente, que son las que deciden. Por eso hay un Consejo Autonómico que se ha reunido y en el, en el que Camacho no fue. Entonces, eso hay que, hay que entender los pedidos de fondo de este movimiento, del bueno, si se le puede llamar movimiento, del, del, de Calvo y Camacho y compañía, porque... Te están planteando, no, es que es injusto, necesitamos ser más libres como Santa Cruz, pero se están pasando por el trasero la libertad de todos los demás departamentos y de todos los demás municipios que, como digo, son 360 y pico, no no uh -huh. tengo no lo tengo en mente ahorita. pero Y aparte, hablar de federalismo significa hacer un cambio en la Constitución. Uh -huh. Hacer un cambio en la Constitución o renovar la Constitución es un proceso plural. Y como sabemos, cuando se escribe una nueva constitución, se necesita de que nacionalmente eso se vote y se lo apruebe. Pero repito, estos actores políticos no tienen el voto nacional. Camacho y Calvo podrán ganar en Santa Cruz, pero no tienen el voto nacional. No tienen ni un 50% del voto nacional, no tienen ni un 20% del voto nacional, ni un 15% del voto nacional. Entonces, el discurso es un blef. Y el federalismo es un blef, uh -huh. es un intento de Camacho, Calvo y compañía de tener más poder político. ¿Y por qué medio? No por la votación, no por hacer buena gestión, ni siquiera por hacer buena propaganda, sino por generar violencia y discursos de odio. Como lo han hecho hace 20 años y parece que no entienden que sí, pueden tener victorias como el 2019 uh -huh. asesinando gente, pero son victorias efímeras, uh -huh. ¿no? Creo que el bloque popular nunca va a dejar, y eso es algo positivo en nuestro país, la dictadura de años dura un año, pero porque hay un bloque popular organizado. Y creo que eso lo tendría que entender eh, la derecha, ¿no? Eso nada más. Justamente sobre este punto que tocas, que también lo tocó Mauricio, el término de que la propuesta de resolver este tema, o más bien ahorita ya sería darle nuevos aires a este conflicto dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es de que la Constitución es bastante clara de que la determinación de la fecha del censo es privativa del gobierno central, del Ejecutivo. La distribución de escaños es del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si son órganos, eh, nuestra Constitución establece que son órganos de poder diferentes, y, pero tienen sus atribuciones, en ninguna parte del proceso se establece que la Asamblea Legislativa con el órgano legislativo tiene algo que ver con eso. Y es preocupante de que se quiera ahora traspasar un órgano que no está en la Constitución, que no está en nuestras leyes, una atribución que no es suya. O sea, pienso que eso es salirse más bien de los marcos consensuados que se tiene para intentar dar cierta, yo que sé, institucionalidad a este desembrollo. ¿no? Ahí, ahí lo dejo quizás como una, una cuestionante para ti de tu área del, del derecho, Mauricio. Pero al mismo tiempo lo que dice Kiara es muy cierto de esta cuestión de que se busca este, gobernar más allá del gobierno nacional, porque yo recuerdo hace un año... Cuando hubo todo el tema de las tierras indígenas en Santa Cruz, Camacho ya estaba diciendo que de facto iban a tomar al, al INRA. Ellos iban a ser encargados de la distribución de tierras y ellos iban a tener su propia policía departamental, que había dicho lo mismo en costas por el 2008-2007. ¿no? Y ahorita me acaban de mandar, o sea, para que veamos de que este es un procedimiento que parece que va hacia adelante. ¿no? María Galindo hoy día escribía de que este va a ser una espiral de intentonas de revivir, ¿no? Y, y aquí parece que va en ese sentido, de que el, el punto 2 de la, de la resolución del Cabildo dice, ¿están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en un marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? Y esto es lo que salió hace cuatro horas, cuatro horas, dice... Se va a elaborar un nuevo modelo administrativo de autogobierno. Para eso el Cabildo autoriza al Comité Pro Santa Cruz que convoque una comisión que hará ese diseño. O sea, ya se está haciendo. Por lo menos lo que dice en el Twitter es que ya va a empezar. Javier, por favor. Sí, eh, creo que hay varias cosas que trabajar. Eh, voy, a, uh -huh. eh, voy a ir en, en orden. Yo eh, partido, voy a partir con lo que dijo Alem sobre pensar el federalismo. Bueno, Bolivia ya tuvo una discusión real. Eh, sobre el federalismo. Lo tuvimos al final de la Guerra Federal de 1900, en la cual los liberales sentaron a representantes de, todo el de todos los departamentos a discutir si Bolivia debería ser un Estado federal. En la conclusión del debate federalista es que, bueno, la mayor parte de las regiones no querían federalismo. De partida, Santa Cruz, los delegados de Santa Cruz del Partido Liberal, no querían federalismo en el año 1900. ¿ya? Entonces, y era una razón muy obvia, es decir, el único, las únicas ciudades que en ese momento se iban a beneficiar del federalismo iba a ser el Departamento de La Paz y el Departamento de Oruro, porque eran los más prósperos entonces. Ahora es Santa Cruz, ¿no? Entonces, en ese sentido, el federalismo solamente beneficia a las regiones más ricas, porque... Tomen ejemplo los estados federales, Argentina, Brasil, vean la disparidad que hay entre Buenos Aires y Jujuy, entre Sao Paulo y el Amazonas. O sea, la cuando tú descentralizas las funciones estatales, gradualmente empieza a haber una disparidad en capacidades productivas y en niveles impositivos. Resultado, unos tres o cuatro departamentos concentran toda la industria, toda la economía, toda la actividad económica, y el resto viven o de o sectores muy específicos, digamos, por ejemplo, en el caso de Tarija, el gas. O eh, están condenados a la pobreza Dentro de todo en Bolivia Nuestras brechas regionales no son tan graves como en otros países Y eso es algo de celebrar Ahora, pero volviendo al punto uh -huh. más central uh -huh. Al punto más central Yo creo que Yo estoy en desacuerdo con Kiara Sobre el tema de la, las aspiraciones De la élite cruceña Sin duda la élite cruceña Quiere eh, Busca más poder Efectivamente eso es lo que busca Busca gobernar y gobernar sin que el Estado Central le joda Ahora, ¿cuál es el tema ahí? La élite cruceña, para justificar su dominio, ha ido generando una ideología de una existencia de una identidad cruceña separada del resto del país y que sería una nación, la idea de la nación camba. La, la idea de la nación camba, y lo dicen varios autores cruceños, ¿no? como Claudia, Claudia Peña, ¿sí? no, se lo, no existía antes de 1980. No Es una cuestión de 30 años, no, no es más. Entonces eh, eh, habíamos, bueno, entonces esta idea de la nación camba al inicio es un discurso iniciado por las élites dominantes para justificar su dominio, pero poco a poco va cobrando vida por, sí, por su propia cuenta, a ver, veamos el último paro, la causa salió totalmente afectada, un montón de productores agroindustriales han salido totalmente afectados por el último paro, pues ya no pueden controlar el monstruo que ellos han creado ese es el problema con el fascismo, el fascismo empieza siempre como un, un animalito que cultivan la, que alimentan eh, las élites locales para combatir movimientos de izquierda movimientos populares pero una vez que se les sale de control no solamente ataca a ellos sino los ataca a ellos mismos o sea a, a los propios dueños Ve, veamos lo que pasó en alemania lo que pasó en españa lo que pasó en la propia argentina o sea es bien sabido que videla desaparecía también empresarios o sea en ese sentido el fascismo cuando alcanza una dimensión peligrosa es un peligro para todos incluyendo para sus propios financiadores y es lo que estamos viendo un poco en Santa Cruz. Entonces, en ese sentido, yo digo que más allá de los intereses materiales de los sujetos de la CAINCO, de las personas que están en la CAO, en la NAPO, el tema real es que el Comité Cívico y eso, y la Unión juvenil Cruceñista y todos los grupos paramilitares vinculados con ellos. Realmente creen en esta idea, realmente creen que son una raza aria de croatas alemanes y que van a crear su, su paraíso nazi en los trópicos de Bolivia. O sea, se lo creen en serio. Eh, y bueno, más allá de que no sé cómo se miran al espejo, el tema central es que ya se le está saliendo el control. Se le está saliendo el control. ¿Por qué Calvo tuvo que declarar esto? ¿Por qué Calvo tuvo que sacar tema de, de la autodeterminación y la independencia? Porque el tipo era muy brillante, porque el tipo estaba muy loco, ¿no? Era porque literalmente lo han a buscar a su casa, porque la gente ha dicho ¿por qué ha retrocedido? Y ahí viene el tema. Si tú radicalizas a la gente y no le das nada, si no le das nada, el resultado, el resultado es, esta, es, es el hecho de que la dirigencia política, para no ser pisada, tiene que volverse cada vez más loca, más irracional. Y ahí lo engancho con el tema del, del parlamento yo lo que creo que es, más allá de que sea ilegal que, que, que ahí nos diga Mauricio si ahí corresponde o no corresponde más allá de eso yo lo que creo es que la mera posibilidad de que creemos, pueda sacar una ley conjunta con el MAS o con Comunidad Ciudadana, cada vez se está volviendo más dispar. La posibilidad de un diálogo civilizado en el Parlamento va a volverse cada vez más alejada. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, eh, los representantes de Santa Cruz van de, declaren que ellos son representantes de un Estado federal? ¿Qué hacemos cuando, eh, cuando no juren por la Constitución o que pidan una modificación de la Constitución en el Parlamento y si no, no sesionan ¿Qué hacemos en ese punto? O sea, ¿qué hacemos cuando creemos abiertamente rompa con, el, con con, acatar las leyes del Estado Plurinacional? O sea, a eso nos está llevando Camacho, a eso nos está llevando toda esta, esta subida de violencia. Y si bien hay aspectos legales, etcétera, yo creo que lo fundamental es de que aquí hay una amenaza política. Y hay una amenaza política que, si como país no entendemos que nos afecta a todos, eh, nos puede llevar a una morgina de violencia. Y para ti, Mauricio, entre todo en tu intervención, preguntarte si realmente la ley no estaría saliéndose pues, de lo establecido en la Constitución. A ver, Desde mi punto de vista, un, po un poquito a la rápida debo ser honesto, uh -huh. quien ha determinado la fecha y quien determinaría la fecha en esa ley no es la Asamblea Legislativa. No es que la Asamblea Legislativa va a sesionar para votar la fecha. Va a votar respecto a la fecha ya decidida por el Ejecutivo. Entonces no, no, no, no, no le veo no, no le veo la, la ilegalidad, es literalmente elevar el, elevar a rango de ley un decreto. No, no, ese es el ánimus es el, el, el de la ley. El ánimus de la ley no es fijar la fecha, cosa que no puede, es elevar a rango de ley. Un decreto que si cumple el requisito de que sea el nivel, nivel central ejecutivo quien, quien determine la ley. Perdón, la fecha. ¿Y en concreto qué supondría? Porque ya la fecha sería la misma, el Ejecutivo si sería... Sería como el, decir, es más fuerte, digamos. Es más sí, segura, esa es, es su idea. es, es más segura. Es yeah. más difícil de cambiar. Es, es, yeah. no, no, no puede ser, bueno, ya no quiero. que. Pero ahí sea. nuevamente el Ejecutivo, como es atribución si quisiera cambiarla, podría si ser. estaría yendo en contra de la ley, tendría que... La Asamblea tendría que derogar o abrogar la ley. Yeah. Se vuelve un círculo vicioso. Estoy, estoy, estoy, estoy yeah. parcialmente de acuerdo. Yeah. Eh, hay que recordar que Alemania es federal. Creo que Alemania es de los países menos desiguales de Europa, me parece. España no es federal. Creo que España es más desigual que, puedo, que Alemania. Y, y, y solo, solo por sí, título. Sí. Y Suiza es una confederación. Y creo que Suiza es menos desigual todavía. ¿No es eh, es solo para tomar el caso de Alemania. Las zonas excomunistas ganan la mitad de lo que ganan las Frankfurt. Entonces, es, es, uh -huh. eh, si hay disparidad en el caso de España entre Andalucía y Cataluña y País Vasco, ¿no? Eh, sí. O sea, o sea yo, es yo lo es es que, es que digo más. es de que hay mayor grado de diversidad, ¿no? yo, de en España es, fuerte. Ajá, es un régimen autonómico, es un régimen no fuerte. es federal. Yeah. Pero es, es sumamente, World World World. sumamente World World World. autonómico, ¿no? Claro, no, estoy, estoy de acuerdo, pero vuelvo al punto, Alemania es totalmente federal y creo que la gente... Es prefiere... bastante disparo. Okay. La gente, es yo, yo sospecho disparo. que la gente prefiere irse a vivir a Alemania. Si vas a Berlín o Frankfurt y vas a un pueblo como Agen, es como un nivel de pobreza bastante jodido. Yo sospecho que la gente prefiere... pero entonces con Suiza. Suiza es una confederación. Eso es incluso más duro que, que, que federalismo. Bueno, a Suiza les sobra la plata como para regalarles ah, bueno, a todos. Pero, pero, ¿no? Ahí la disparidad no la vas a ver nunca. ¿no? Tal vez deberíamos hacer ser una confederación. Okay. No, sí, bajo sí bajo si ese, somos parte de Bajo Unión Unión ese reduccionismo, Europea. me voy al punto de bajo reduccionismo de ah, pero es que miren, Brasil es una potencia, tal vez nos conviene ser federales. No para no, no nada. Lo podemos, no lo podemos. No lo... Es que en, en los países en vías de desarrollo, el federalismo es lo que ha dicho Javier, y, y es, que, es claro. Que, es que mi punto es justamente que no lo podemos, no podemos hacer un reduccionismo de decir. Claro, ah, porque no. somos un país con una economía en vías de desarrollo, como le llaman, de tercer mundo, que está en proceso de industrialización. Y eso significa que si lo haces federal, vas a concentrar el capital y la riqueza es en que... los lugares donde hay industria. Si lo hicieras aquí, te, te aseguro que La Paz perdería muchísimo. Ya, a ver. Es que es desde que es Obvio. No, es que no es obvio. Es obvísimo. Ya, de acuerdo. Eh, Francia... Es central. Es central, es unitario. ¿Es Francia? Es que, es que vuelvo al punto, no puedes no puedes hacerlo desde un punto de vista tan Es que ve pues a los países vacíos, Francia, ¿Sí? ve O Brasil, sea, lo, a ver, Brasil. lo que yo estoy, lo que estoy entendiendo que está diciendo Mauricio es que no puedes hacer una correlación directa entre un modo de gobierno con índices de desarrollo. Claro, la, exactamente. Eh, Justamente ajá, del mismo ajá. modo que no te puedes comparar con Brasil y Argentina, no puedes decir el federalismo no sirve. Pero es que hay que entender Porque tal vez sí. Pues, porque que, no, es que no es tal vez no. sí. Hay que entender cómo funciona la economía. Bueno, hay gente que, que, no que, no que, que no tiene la, la, la verdad absoluta, que entonces, lamentablemente. Es que hay que entender cómo funciona la economía. Clarito te lo ha explicado el Javier. A ya. Ver, a ver. Hay sí. correlación entre cosas. Yo creo que para zanjar un poco el debate así, además en donde no, chill. No, no, que el federalismo... Que Es que el federalismo no es un régimen impositivo. Y eso es algo que parece que la contraparte no comprende. No es un régimen impositivo, es una organización política, no, una, no solamente una organización económica. Y eso es algo que, bueno... Eh, ah, bueno, ahora es obvio. Eh, ahora bien, el, el, pues es económico, es económico. El jueves has Está dicho bien. que he dicho una cosa sí. que no he dicho. Eh, eh, lo he revisado, dijiste. Ah, sí, trae sí. el video. Ajá, bueno. Dijiste que Hay algo que hay que comprender. Hay algo que hay que comprender el federalismo se lo ha pensado en Santa Cruz muchísimas veces, no, no es desde ahorita no es que ay, ahora entra el más y ahora todos somos Zabaleta tiene, tiene, tiene libros enteros en contra del comité cívico cruceño justamente porque ya se hablaba de eso no es un tema ajeno, no podemos decir el federalismo no sirve porque no es que no, no, no podemos ser tan reduccionistas. del mismo modo que no podemos decir, todas las personas que estaban en el cabildo son fachas o ignorantes no, no podemos ser tan reduccionistas. Hay que pensar el federalismo. A mí no me gusta el federalismo, pero hay que pensarlo. A, a mí me gusta muchísimo más un, un régimen parlamentarista que uno presidencialista. No sé si hay que pensarlo porque no está en agenda, pero el federalismo sí. Entonces hay que pensarlo, le pesa a quien le pesa. Solo para terminar, para, para, no, para no hablar demasiado tiempo. Eh, a ver, es muy difícil... Que tú le digas a Santa Cruz, Santa Cruz tú me necesitas, tú eres malo, tú eres tonto y me necesitas mucho. Cuando Santa Cruz aporta el 35% del presupuesto y literalmente a la gobernación no se le da ni el 1.7%. Hay empresas que tienen estatales, que tienen más dinero que toda la gobernación de Santa Cruz. ¿En serio vamos a ser tan, tan obtusos de, de creer que Santa Cruz no se merece un poco más, que Potosí no se merece un poco más? En serio, en serio, hay que quitarse esa tara mental que se tiene de que no el centralismo es lo mejor que le ha pasado al país, porque no es cierto, no es verdad. Tenemos el quinto peor PIB per cápita de la región. El quinto peor PIB per cápita de la región. No estamos bien, no estamos saliendo adelante. Dejemos de mentirle a la gente. Por antes nunca ves que fue mejor que eso, ¿no? Tengo que decirlo, solo le superamos a Haití. También eso era y, cierto. Ok, pero parece que no es el bueno, camino. Bueno. Bueno, avanzaremos, avanzaremos, solo quiero avanzar, le tocaría, te tocaría, ¿qué era, verdad? Eh, no sé cómo, es... bueno ahorita sí, sí, sí, empecé... o sea, solo quería aclarar una cuestión de gobierno, de esta discusión del federalismo, que yo sí creo que es importante aclarar ciertas cosas, ¿Qué? para que se vea, la Unión Soviética era un estado federal, comunista, Estados es? Unidos, la federal también, del capitalismo. Eh, un, un gobierno altamente centralizado como es el, el, el británico, es un gobierno de mayorías, tiene un alto desarrollo económico, como Alemania también tiene un alto desarrollo económico, siendo federal. Creo que México es federal y tiene una de las mayores cantidades de gente que migra por la pobreza hacia Estados Unidos, así 5 millones puta, en un año, no sé, es una cantidad gigante. Entonces, yo creo que es mucho más complejo y yo creo que la población boliviana tampoco entiende por qué el federalismo sería la salvación. Tan es así que cuando se hizo el referéndum autonómico, por ejemplo, en Cochabamba, que supuestamente la autonomía nos iba a salvar, la mayoría de la gente ni fue a votar, no entendía para qué le servía la autonomía después de la... ¿no? El, eso fue el 2015, si no me equivoco, fue el referéndum autonómico, 2014, después de la Constitución. Empecé contigo, Javier. Vamos contigo, Kiara, por favor. El federalismo funciona y hace que las cosas sean de alguna manera iguales económicamente entre cada parte de un país cuando tenemos unas decisiones políticas de alguna manera conjuntas. En Europa es muy fácil el federalismo porque no tenemos una política en general tan polarizada. En España se, está, se, ahí se da como que grandes niveles de desigualdad, porque hay, hay, hay estados eh, autonómicos gobernados por la de derecha extrema y otros por la izquierda, ¿no? la izquierda extrema que no coordinan y, y, y se pelean por los presupuestos y en ese sentido se da la desigualdad. Pasa, pasa par algo parecido en Argentina, eh, pasa algo parecido en Brasil y hay que entender la correlación de el federalismo como sistema político y cómo afectaría eso a la economía, entendiendo cómo funciona nuestra economía propia y entendiendo cuáles son los lugares que generan industria, cuáles no. Cochabamba, por ejemplo, es, era antes el planeta de Bolivia, cada vez lo es menos. ¿Cómo se vería Cochabamba en un en un estado federalista? Esas son las preguntas que hay que hacernos, ¿no? Eh, luego, lo que, lo que Mauricio plantea y lo he criticado varias veces, está muy mal, porque dicen, no, es que Santa Cruz está, o sea, plantea como que el discurso de que Santa Cruz está defendiendo, toda Santa Cruz, el discurso del federalismo. Y eso es falso. En primera instancia, porque la gente que ha estado en el cabildo de Camacho y compañía, que es también mucha de la gente que ha estado en el paro, es parte del pueblo cruceño, claro. Pero la gente que, que está en contra de Camacho y compañía y la gente que echó el cerco es también parte del pueblo cruceño. Es más, la gente que está en contra del paro es más cantidad del pueblo cruceño que la gente que está a favor del paro. Entonces es absurdo y está mal y es como lo dijo antes Mauricio y se lo, y se lo hice notar antes, es decir no, a, ahí los que me apoyan y apoyan mi petición del censo sí son pueblo cruceño, ellos sí defienden y toda Santa Cruz como si los, los, la minoría de la ciudad misma de Santa Cruz fuera todo el departamento de Santa Cruz que pide esto ese es un discurso falaz que no, al que no hay que entrar luego, eh, repito si estamos hablando de que el federalismo es, es como un paso más en entender la independencia de cada parte del país entonces si nos pasamos por el trasero la independencia de todo lo que no sea nuestra ciudad, porque se están pasando por el trasero lo que han dicho todos los municipios del departamento mismo de Santa Cruz, mm. entonces si ni siquiera se respeta lo que dice todo el departamento suyo de Santa Cruz, no te estoy hablando de La Paz, de Oruro de Chuquisacá ¿Por qué se está defendiendo una idea de federalismo? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, porque no es que estamos hablando de un movimiento político que nace desde una organización de varios municipios, que toma todo el departamento, que de alguna manera tiene unas propuestas más legítimas, con más movimiento de calle, y más apoyadas, ahí dirías, oye, sí pensaremos el federalismo, ¿sabes? Ahí sería como, algo está pasando que hay que pensar el federalismo. Pero se ha visto en 2008 y en 2009 que el federalismo venía de los mismos actores y hasta se repiten nombres, o sea, no es para decir, pucha, que ha crecido el movimiento federalista, ¿no? Eh, que, que, que están ahora, ¿no? Entonces creo que, creo que hay que entender, y, y lo que tú decías, Andrés, de autogobierno es, es fundamental, porque ¿qué pasa cuando alguien empieza a plantear esa idea? Y por el otro lado dice, no, nosotros respetamos la constitución y la democracia que se, que se ha instaurado en Bolivia, que algo no, no va bien. Porque uh -huh. si tú dices, voy a autogobernarme, uh -huh. está bien, tú eres gobernador de Santa Cruz, tienes tus tuiciones que te da la constitución, en ese sentido puedes gobernar. En las tuiciones que te da la constitución, que son las que no aprovecha Camacho porque no hace gestión para nada, pero... Si dices me voy a autogobernar, estás diciendo no voy a respetar el gobierno nacional, en primera instancia. Eh, vamos a gobernar desde aquí y nos vamos a cagar en lo que diga todo el país. Y, y ese, es, ese es el problema porque inicia una idea de expansión que es el fascismo. Claro, como comenzó Hitler? De la misma manera. Él dijo, bueno, nosotros nos vamos a determinar así en Alemania, pero luego no nos da, nos da la gana, nos vamos a Polonia, nos da la gana, tomamos esto porque ellos querían gobernar. Y eso es lo que está pasando. El, el fascismo, la idea no es quedarse, y como bien, bien lo explicaba Javier, está bien las cabezas de, de esto, Calvo y Camacho, pueden tener una cosa en la cabeza, pero lo que están incentivando es discursos de odio. Uh -huh. ¿Y qué generan estos discursos de odio? Identidades, y hay un buen libro que siempre lo recomiendo, que es Identidades Asesinas de Amin Maluf. Que habla justo de los tutsis y los utus, habla del tema de Yugoslavia, pero genera identidades asesinas en función a que son identidades que se forjan en el odio al otro. Mm. Y eso es lo que forja el fascismo y por eso es un, es un monstruo que se expande, porque genera esas identidades de odio que toman territorio. Ya no va a ser solo paro Santa Cruz y como lo hemos visto, genero violencia en Santa Cruz, mato a la gente en Santa Cruz y hago lo que me da la gana en Santa Cruz, va a ser no solo tomo la ciudad, tomo el departamento de Santa Cruz y tomo toda Bolivia. Así funciona el fascismo. O sea, no es que, no es que se pase de la nada de punto A censo a punto B federalismo, porque quién sabe qué. Se quiere dominar por la violencia a Bolivia. Eso, eso es, eso es lo que hay que entender en el fondo. Más allá de que Camacho sea más bueno o menos bueno, el discurso va por ese lado. El discurso racial, el discurso anticoya, el discurso de que uh, quieren perjudicar a Santa Cruz va por ese lado. Tenemos que ir a un breve corte y ahorita regresamos con la participación. Dale. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Vamos contigo, Alem. Tenemos una, una ronda más de preguntas. Dale. Eh, a ver. Eh, nunca hemos sido federales. Siempre hemos sido altamente plurales. Es el nombre para el libro, cult bueno. Culturalmente no. Mm. Inclusive ha habido muchas culturas que han desaparecido entre 1900 y 1950. Éramos con mucho más culturas. Perfecto. Pero siempre la diferencia cultural ha generado conflictos. No vamos a negar eso. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Ahora... La pregunta, una, una experiencia más para ver la diferencia. En el 2016 o el 2017, un grupo de señoras de mujeres vienen de La Paz hacia Tarija y tratan de montar la Feria de las Mañaneras, que aquí es muy muy tradicional con ese nombre. Cochabamba tiene igual, no tiene otro nombre. Y bueno, en ese momento las señoras de comerciantes de Tarija las votan bajo la consigna váyanse, «Váyanse con sus costumbres a su tierra». ¿Ve? Y, y destacaban mucho lo chapaco. Entonces era una de las consignas. Entonces, estas diferencias siempre están. Por más que nosotros o los que están dentro del, del escenario político queramos plantear la unilateralidad, la, la, el Estado centralista, tenemos que ver qué está pensando la gente. Ahora, antes de hacer, entrar en profundidad de este tema... Uh -huh. eh, los dos compañeros y los otros compañeros que han ido viniendo del movimiento al socialismo siempre han defendido, siempre han, han, han mostrado que diferencias de clase hay, niveles de explotación entre la burguesía y la clase trabajadora hay, diferencias, eh, grupos elitistas y favorecidos por los estados y los gobiernos existen todavía. Por consecuencia, la pregunta es: ¿el estado centralista que tenemos, en este caso hablando del movimiento al socialismo, ha logrado disminuir estos niveles? Según los compañeros en sus varias intervenciones, no se ha logrado. Por consecuencia, la pregunta, ¿el centralismo aún es vigente funciona? Ahora, la idea del quehacer político siempre tiene que estar sujeto al que está pensando la población. Tanto dan el ejemplo del señor Hitler. El señor Hitler no era el, el, el iluminado que digo yo pienso y yo digo y yo se hace. No, se ha construido un discurso en función a los rencores que ya existían en Alemania. La sociedad civil estaba fragmentada en diferentes polos, en este caso eh, entre los judíos y los alemanes, llamémosle así, y él ha sabido aprovechar este discurso y lo ha canalizado de manera positiva para sus intereses quizás partidarios, personales, económicos, no lo sabemos, pero ha logrado, ¿verdad? Pero ha leído esa población. En Bolivia, y obviamente en, este mar, en, estos, en estos últimos años, 2019 para adelante, hemos visto estos rencores muy canalizados. Y vuelvo a dar la idea, el señor Linera fue muy estratega, digo, sí, autonomía, perfecto, pero para todos. Y ahí se desvinculó todo el discurso muy fuertemente arraigado, por, lo, por en este caso, por los cruceños de, a la cabeza del señor Rubén Costas. Funcionó desvinculó. Y ahora la presión social ya no solo viene desde Santa Cruz para buscar niveles de autodeterminación territorial, viene de diferentes regiones. Tarija, Cochabamba, Pando, Beni, Potosí, La Paz, vienen con esa consigna. Por ¿Vienen eso, con la consigna de federalismo, dices? No, no federalismo. De, autodeterminación, de autodeterminación. Autodeterminación. Por eso, por eso mi, mi idea. Pensemos en federalismo, pero el pensar no es decirlo ya, mañana lo hacemos por ley y Pare de contar. Las leyes no funcionan en muchos escenarios, ¿no? Porque me dicen, Alan, mañana vas a ser blanco, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Pues eso es pues, otra cosa. Entonces, en función a esto, pensar en federalismo es empezar a abrirse a la idea qué está pensando la población, qué estamos pensando. Y una vez más me, me, me, me voy a la idea. Empecemos a trabajar las autonomías. Es en el marco legal. Trabajemos las autonomías. Creo que es responsabilidad de todos los municipios y gobernaciones empezar a Abrir una mesa de debate cotidiano, no pequeños grupitos como la Asamblea de la Paseñidad, de la Teñidad, mediocridades absurdas que van creando estos políticos, y abrirlo de manera honesta y decir, bueno, pensemos en las autonomías. Y si en algún momento decimos todos de manera consensuada, hablemos de federalismo, se lo va a hacer, pero no es el momento, no es el método. Y el método que están planteando es plantear la ley y pare de contar. Eso va a ser un gran error. Creo que es, es, estamos cometiendo es, esa línea. Para terminar. Eh, Construir la realidad nacional es una responsabilidad intelectual, política y civil. Eso es, eso es inminente. El problema está que en los últimos, en las últimas décadas hemos delegado esta responsabilidad como ciudadanos a líderes sindicales autoridades electas y presidenciales y en función a esto nuestros grandes presidentes como el señor melgarejo no han estado a la talla política para re resolver este problema ni siquiera a la talla política para abrirse al nuevo escenario al nuevo escenario de qué hacemos con todo lo que está pasando en bolivia educación salud y otros y otros y otros pequeños puntitos que hacen conflictos y a la vez se, pues, se los pueden resolver como consigna pensemos en una bolivia unida si no pensamos en una Bolivia unida, federalismo, autonomías o simplemente centralismo nos va a llevar a conflictos sociales, de civil a civil, y el más fuerte sobrevive. ¿Quién lo será? Sería una, ser sería una lamentable idea definirlo y ver quién es el más fuerte en las calles. Un gran error. Vamos a dar un minuto, porque quiero hacer esta pregunta, lo necesito. Vamos a dar un minuto, por favor, ahí el cronómetro a cada uno para ya finalizar el debate de hoy. Empiezo contigo, Mauricio. La consulta es, ¿Camacho está saliendo perdiendo de todo esto? Y no me refiero a Santa Cruz. Santa Cruz va a tener sus recursos, va a tener sus calles. Como un agente político, ¿está saliendo de esto aireoso, más grande o está saliendo reducido? Adelante, por favor. Yo creo que sonó, estos, esta semana sonó más calvo que Camacho. Uh -huh. No sé por qué, pero me parece extraño eso. Yo creo que Camacho tal vez sí es un, uno de los perdedores. Insisto, no Santa Cruz, como tú muy bien dices, sino Camacho. Pero creo que no ha perdió tanto. O sea, tampoco es que está fulminado y, y murió por siempre, porque no, no, no, no creo. Pero yo creo que sí se ha debilitado mucho. Y más bien, y algo que no me gustó mucho, Calvo, yo creo que, que, que, que sí creció un poquito. ¿Puedo, puedo terminar? Segundos? Eh, yo creo que la lucha tiene que ser contra el centralismo, no contra la, la unidad boliviana. Tiene que ser contra esa lógica ridícula de que empresas tengan más presupuesto que Potosí y Oruro juntos. Y solo para terminar, me encanta la lógica de que ETA, Esquerra Republicana y Bildu son fascistas. Estoy totalmente de acuerdo. ETA, Esquerra Republicana y Bildu son fascistas. Muchas gracias, Mauricio. Eh, vamos contigo, Kiara. Un minuto. ¿Cómo vas a decir que te es fascista? Por claro, favor, es, es, es, es, en algunos es, es, es, lugares sí. de España te quemarían, yo también a lo mejor, pero estamos sí, en bodega. Ya, eh, una cosa es autonomía, que está bien, estoy de acuerdo con Alem, hay que trabajar por la autonomía, hacer que funcione, y otra cosa es encubrir con la palabra federalismo lo que se dice libertad para Santa Cruz, porque se habla ahora de libertad para Santa Cruz cuando Santa Cruz no está de, de ninguna manera amaniatada o desfavorecida, porque se quiere que la oligarquía mayor del país, que es la cruceña, domine políticamente. Ese es el fondo del asunto y el camino no es aplastar a todas las demás autonomías y dejar que el niño berrinchoso siga siendo violento y golpea a todos los demás niños que habitamos el país. Ese no es el camino. Para construir autonomías justamente hay que hacer que cada autonomía se respete y justamente las que son más vulnerables, tienen menos dinero y más pocos, eh, peor índice de, de salubridad, de educación, sean las que determinen cómo se hacen estos temas y no no la ciudad de Santa Cruz, que no está para nada ahí, hay que ver el mapa del país y en el mapa del país, el oriente está mucho mejor que el occidente, eso nada más Más de ver de Camacho, me estaba olvidando, tenemos dos mensajes brevemente y seguimos con los minutos, por favor Es hasta cómico ver las cinco preguntas, ninguna tiene que ver con el gobierno es que entre Camacho y Calvo no dan pie con bola, no entienden ni siquiera las atribuciones de los órganos. Qué rabia da ver cómo hace unos días tenían un discurso de todos somos cambas, incluidos los collas que viven e invierten en Santa Cruz, pero a la hora de la hora ellos no pertenecen al Estado Plurinacional. Lucha de clases es lo que existe. Muy buenas noches, gracias por su mensaje. Siguiente. Buenas noches irreverentes, para mi opinión los dos cabildos no les sirvió para nada sin motivo 27 días de paro con personas muertes y gente sin trabajo se destaparon la olla que querían solamente convulsionar al gobierno el principio se dijo censo para el 2024 y ahora será el año 2024, llegaron a lo mismo muchas gracias por sus mensajes, sin perder tiempo vamos Alem con tu minuto Sí, la lectura de los, dos de los dos mensajes me parece lo más prudente en este momento uh -huh. Camacho lo hemos dicho varias veces, o sea, su capacidad intelectual era para ponerse la gorra al revés y en sol. Se quiere broncear? Pues no lo Entonces... Mire, yo soy muy respetuoso con cualquier persona que nos genere conflictos sociales. Llámese el vecino, llámese el dirigente sindical, llámese el presidente, llámese el, bueno, en este caso el señor Camacho. No puedo ser, no puedo respetar una persona que te llama al conflicto social. Y en muchos casos un conflicto social prearmado: piedras, palos, pitas y demás elementos. Eso no, no se puede permitir. Eh, solo para reivindicar, para lavar un poquito lo que mal me interpretó eh, Mauricio. Eh, yo hablo de la unidad social, eso no podemos romper, pero sí cuestiono altamente el centralismo de Estado y eso se tiene que empezar a repensarlo y plantear el concepto de autonomías en todo el esplendor del territorio de Bolivia. Hasta mañana. Muchas Gracias, Alem. Vamos a ir para concluir. Camacho sin duda se le está yendo esto de las manos y para mí lo más preocupante no es tanto que el cabildo haya salido terrible, que salió terrible, sino que luego la gente haya ido a tirarle huevos a la casa de calvo. ¿Se imaginan si Camacho hubiera estado en el cabildo? ¿Qué le hubieran hecho a Camacho? Entonces eh, hay, hay sin duda una pérdida de control de los, del Comité Cívico y de la Gobernación sobre la movilización. Y muy brevemente, eh, el liberalismo nos dejó como Haití. Pero podemos discutir con Mauricio el liberalismo. Es una idea política. Se puede discutir una idea política. El federalismo no es algo con lo que yo comparta. Pues se puede debatir con el federalismo. Pero cuando un grupo de unionistas me dicen que ellos se creen arios y que son de la nación camba y que van a dividir Bolivia, ¿cuál es el punto de negociación ahí? ¿Dónde se puede intercambiar palabra ahí? Esos sujetos no están yendo a acabar con el MAS, ni siquiera con el Estado plurinacional. Están yendo a acabar con Bolivia. Y todos, como país, tenemos que tener conciencia de que esto no es una amenaza contra el más, es una amenaza contra todos y actuar en consecuencia. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido esta noche. Nos estamos viendo mañana a las 10 de la noche. Chau, chau.